Gracias, gracias porque están con nosotros y gracias porque han estado con nosotros en los devocionales anteriores. Y continuemos con los devocionales, ¿qué te parece? Y compártelos también, háganos el favor de compartirlos. Y fíjate el tema de hoy, de este 31 de mayo, salvos por gracia. ¡Ah, qué lindo esto! Que podamos ser salvos por la gracia y no por obras como decían las Escrituras. Entonces veamos ahí en Efesios Capítulo 2, versos del 1 al 10 en la Reina Valera de 1960. Dice en el verso 1, dice, y Él os dio vida a nosotros, parafraseando, ¿verdad? cuando estábamos muertos en vuestros delitos eh, y deleites y, y pecados. Así era en nuestra vida, pero qué bueno es el Señor que vino, precisamente para hacernos un, un cambio. Dice, en los cuales, verso 2, en los cuales andábamos en otro tiempo, qué bueno, porque yo andaba así, ¿eh? Siguiendo la corriente de este mundo, porque este mundo así se mueve en el pecado, en la falsedad, en los vicios, en la maldad, en tantas cosas. Conforme al príncipe de la potestad de la iglesia de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Por eso andan así, porque son hijos de desobediencia, no están en el Señor. Pueden tener religión, pero no están en el Señor. Es muy diferente. Por eso siempre tratamos de aclarar. Dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y así es, así esa fue mi vida. Pero bendito sea Señor, porque mi vida cambió, y cambió radicalmente. Y yo espero que tu vida también ya haya cambiado, y que cambie también radicalmente. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, aquí está viendo el ejemplo, ¿verdad? Cuando estábamos viviendo de esa manera, pues sí, éramos hijos de la ira, veníamos a ser desobedientes, no estábamos en el Señor, estábamos más bien en el pecado, estábamos más bien del lado de Satanás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, aleluya, por su gran amor con que nos amó, por pues, dio su vida, de tal forma nos amó que dio su propia vida Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por eso la escritura dice Por gracia soy salvos. Dice y juntamente con él Nos resucitó y asimismo Nos hizo entrar en los lugares celestiales Con Cristo Jesús Y esto obviamente va a pasar Cuando él venga por su iglesia La iglesia somos nosotros Los templos son los edificios Nosotros somos la iglesia del Señor a veces nos equivocamos y decir voy para la iglesia, no nosotros somos la iglesia, nosotros las personas, los edificios son los templos. Entonces, asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué hermoso es esto. Veamos lo que dice el verso 7 ahora, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros, o para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros, o sea, lo que venga más adelante, desde que Jesús vino hasta ahorita, ya han pasado algunos siglos. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, días de 24 horas, o horas de 60 minutos, pero dice la Escritura que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día. Así que entonces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Eso que quede bien claro. ¿eh? Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, no es de nosotros, es un don de Dios. O sea, la salvación es un don de Dios. Todo nomás por recibirle, por aceptarle, por dejar que cambie nuestra vida, de una vida sucia, de mentiras, de error, de vicios, de placeres, a una vida más santificada. Esto es maravilloso, mi amado. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, es un don de Dios. Y nos dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que tú o yo pudiéramos hacer. No es por lo que hablemos, prediquemos o testifiquemos, sino porque es un plan perfecto de Dios. Y el verso 10 nos dice, porque somos hechura suya, Estamos hechos ahora en Dios a través de Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aunque esto no es por obras, pero estamos creados para hacer las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es bien importante, andar en las buenas obras. Yo te invito a que te unas y seamos parte de un equipo de hombres y mujeres dignos de Dios, para cuando Él venga por su iglesia, tú y yo vayamos juntos con Él. Oremos, Padre, le adoramos una vez más, Señor. Le honramos, te glorificamos, damos honra, damos gloria y damos alabanza, porque la salvación viene de parte suya, porque es un don suyo. Pero gracias por darnos a su Hijo amado. Gracias Jesús por venir en rescate de nuestra vida. Gracias porque ofreciste tu vida en rescate de la nuestra. A pesar de que vivíamos una vida sin Dios y sin esperanza. Pero ahora Señor, gracias porque le hemos recibido, le hemos aceptado. Y damos honra y gloria y alabanza a nuestro Dios. Por ese sacrificio que usted vino a hacer por nosotros nada más para la honra y la gloria y la alabanza de nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones, mi amada, bendiciones, mi amado, y espero que tú compartas estos materiales y que continúes escuchando y viendo estos devocionales. Bendiciones.